Muy, muy buenas Tardes, días, buenas días, tardes <risa> <risa> bueno. Este, esta vez les vamos a presentar un video sobre un postre Y bueno, antes que nada Él es Misa <risa> <risa> Bueno, pues vamos a empezar con este video Este, para hacer el postre Necesitamos Crema eso doble crema azúcar glass un topper no, no, no. <risa> y unas galletas y bueno vamos a empezar a hacer la mesa empezando por la crema <risa> Uy, ¿por qué chilean? Bueno, este, lo que vamos a hacer va a ser quitarle lo blanco de las galletas Oreo y se lo vamos a echar a la mezcla, <risa> ya se lo echamos, después el queso doble crema Bueno, ya está la crema. No, no. ¿Cómo se creme? Ni de azúcar de grasa. ¿Ya se lo he Ya. No, es Así. Y bueno, ahora vamos a empezar a batir esta, esta mezcla Bueno, ahora grabaremos para batir la crema, bueno, ya que está molida la mezcla, ahora vamos a empezar por moler las galletas. Sorry, este igual ya está listas la, las galletas molidas. Y vamos a empezar con la presentación de los pasos. Bueno, seguimos preparando nuestro postre. y bueno ahora vamos a, a a comerlos ¿no? Mm -hmm. salud <risa> no Perfecto. <risa> bueno, ya que acabamos de todo el mundo de cocinar Ahora viene la despedida Bueno, les damos gracias por ver nuevamente un nuevo video nuestro Y espero y les haya gustado de, dejen sus comentarios como siempre Bueno, y para siempre Pues me gusta